Buenas tardes, es Raúl Bermúdez con Aquila. Hoy estamos con Jorge Moreno, la compañía de Yard Cancún, que es el distribuidor de Aquila en México. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Raúl, buenas tardes. Gracias, gracias. gracias. Gracias por tú, por, por pasar unos cuantos minutos con nosotros. Jorge, danos un poquito de tu historia, la historia de Yard Cancún, marcas venden, un poquito de, de la historia de Jack Conn. Eh, sí, mira, nosotros llevamos eh, más de 15 años en el mercado, ya hoy en día eh, nos hemos especializado, eh, pues yo creo que la mitad y la mitad de monocascos y catamaranes, pero desde un inicio eh, cuando comenzamos eh, a, a distribuir marcas aquí en México, eh, nos enfocamos, más bien vimos, vislumbramos la las eh, virtudes que tenían los catamaranes versus monocasco, ¿no? Hoy en día representamos seis marcas a nivel mundial. Eh, representamos, obviamente, Aquila. Tenemos la representación de eh, Sunreef, también en catamaranes. Fontán Peugeot, somos los distribuidores de México, también. Estamos con Princess, Princess Yats. Eh, tenemos Aston Doha en barcos custom un poquito más grandecitos. Eh, y, y tenemos unas lanchas eh, es, eh, españolas también que se llaman de Antonio, esas son las más pequeñitas que manejamos, y bueno, pequeñitas empiezan en, en, en, en tre, 28 pies, y bueno, aquí le la, aquí la hemos tenido un resultado muy, muy favorable dentro de la industria, eh, como te decía, eh, antes, como bien sabemos, no había... Eh, Tú pensabas en un catamarán o, o le comentabas a algún cliente, oye, fíjate que tengo tengo este producto, un catamarán. Inmediatamente te decían, no, no, no, no, catamarán, no, catamarán, no. ¿No? Es así, así era la respuesta de en un inicio, eh, por lo menos con nuestra gente, con nuestros clientes latinoamericanos, no. Eh, ni siquiera te daban la entrada de poder. Oye, mira, te mando para que veas, ve, compara. Eh, tamaños, eh, profundidades, ya ni siquiera te dejaban avanzar, me explico de alguna manera, tenían esa idea, que tienen todavía algunos, inclusive, de ese eh, bicho raro, grande, feo, este, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día sabemos que las marcas han metido, este, pues, innovación, eh, diseño, performance, bla, bla, bla, ¿no? Esto, obviamente, nos ha causado a nosotros un, pues un impacto primero como nosotros como vendedores en, en tener una opción más para el cliente muy buena. Para mi punto de vista es eh, el catamarán es, creo yo, el futuro de las embarcaciones privadas, ¿no? Y placer, por así decirlo, eh, por todas estas virtudes que, que, que no sé si, bueno, alguna gente no sabe, pero... Eh, obviamente el ancho es, es, es visible, ¿no? O sea, cualquier persona que vea un catamarán versus un monocasco se podrá dar cuenta de la, pues del tamaño que hay, de lo ancho que hay versus un monocasco, ¿no? Entre, en, esa es la, la, la más visible. Las otras que, que son, no son tan visibles, pues es un poco eh, la profundidad de la parte del draft, de la parte del, del calado que le llamamos nosotros, eh, pues es mucho menor a comparación de un monocasco, con un catamarán te puedes acercar a muchos lugares que con, una, con un yate pues no lo puedes hacer por la profundidad de, de las quillas, de la propela, etc. ¿no? Otro es el, el alcance que puedas tener tú como, como cliente de un lugar A a un lugar B con un monocasco a, a comparación de un catamarán ¿no? obviamente por los pontones pues necesitamos una, una menor eh, caballaje para poder mover esos pontones que son como una flecha que está atravesando el, el agua, ¿no? <ríe> por lo mismo, te dan un range, un alcance mucho mayor de llegar de un punto A a un punto B. Este, y bueno, lo que decía al principio, hoy en día eh, las, las marcas están dando a la tarea de de, de invertir en en, en, en, este, en, este, en estos diseños tan bonitos últimamente que ya los compara el cliente hoy en día que se los puedes mandar eh, en fotografía o en un PDF con las especificaciones y dicen oh, ah, a ver, déjame ver, eh, a ver no enséñame más, ¿no? Esa, esa apertura no la teníamos el día de ayer, ¿no? Entonces eh, creo que nosotros hemos llegado, digo, nosotros no nada más como, como Yad Cancún, sino todas las marcas de, de, que representan catamaranes, hemos llegado a un nivel donde la apertura es mucho mayor, por lo mismo este, la capacidad de poder venderle a un cliente es mucho mayor y no nada más eso, sino lo que está recibiendo el cliente, que es lo más importante por su dinero, creo yo desde mi punto de vista es mucho mayor también Sí, qué bien Sí, los catamaranes de antes eran más o menos veleros que convirtieron al a, motor y esa es la diferencia que ahora que Aquila, una de las diferencias de Aquila, que los catamaranes son diseñados desde el principio con motores. Ustedes fueron, ya Cancún fue el primer uh, dealer fuera de los Estados Unidos. Y dime un poquito de cómo aprendiste de la marca de Aquila, qué te atrajo y cuántos años llevan vendiendo ya Aquila. Eh, fíjate que fue algo curioso la, la, el cómo conocí yo la marca de Aquila. Eh, realmente yo ni la tenía en el radar, para serte bien honesto, no, no había eh, un, este, pues una parte de alguna manera eh, de interés en un principio de parte nuestra. Eh, uno de mis hermanos vive en Asia y resulta que el director Ivan de alguna manera era su vecino, y en un boat show en Europa me, me mandó un mensaje mi hermano, me dijo, oye, vean, mi amigo, Ivan, no sé qué, que tiene una marca nueva de catamaranes, y todo eso, la verdad es que yo no le hice mucho caso, para serte bien honesto, pero al final del día me reuní con él, me mostró todo esto, me dice, mira, te invito a que, a que lo conozcas, o sea, que, a que conozcas la, la, físicamente lo que estamos fabricando, y, y, y hay otro tema también, creo que importante mencionarlo, eh, el el latino es es un poco malinchista de alguna manera no eh, tú tú escuchas algo eh, hecho fabricado en, en un país que es pues, con China en este caso y de entrada también pones ciertas limitantes o cierta barrera para para no darte no, este seguimiento a que puedas vender algo no al final ese, ese automático que tenemos muchos latinos y lo traemos en la sangre, esa es la realidad de la, de la vida, este, pues siempre entra, ¿no? Entonces, yo dije, no, bueno, entra, pero quiero darme el, el, el, el chance de poder conocer un producto que, que me dicen que es bueno, confío en que, en que es bueno, pero hasta no ver, no creer, ¿no? Esa es la realidad. Yo para, para representar un producto de nuestras marcas, obviamente, pues necesito primero conocerlo, necesito ver que es una, es una marca de calidad, necesito ver el background eh, también, es importante un poco ver eh, pues quiénes son los dueños, quiénes están detrás de la marca, eh, hay muchas marcas sabemos que desaparecen de un día para otro y, sí. y bueno, eso es importante para mí como distribuidor y finalmente para mis clientes, ¿no? que, es, que, que yo estoy representando la misma marca en mi país. ¿no? Entonces, Voy, veo, este el, al primero que me subí fue un 36, un, un 36. Lo veo en, en, en un box Show y digo, wow, qué grande. O sea, la primera impresión que me dio es, que es el, el, el, la, la, la, el tamaño, ¿no? Digo, wow, qué grande. Pues cuántas gentes caben en este barco, ¿no? En este, en esta, en este bote. Y empiezo, bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando creo que llevas un tiempo largo de, dentro de la industria, pues es como todo, ¿no? Yo creo que tu ojo y el ojo de muchos que trabajamos para esta, para esta industria es un ojo clínico, ¿no? Que vas, te subes a una embarcación y, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y la destruyes, ¿no? Es como, como, pues así, o sea, en automático te sucede, ¿no? Y, y obviamente, pues a mí me pasa en todos los barcos, ¿no? En todas las marcas. Entonces... Empecé a ver, me metí las entinas, eh, vi hasta las, los cables que llevan dentro, el grosor del gel coat, eh, los cerrajes, el tipo de, de, de, de aceros que, que manejan, obviamente la instrumentación, la marca que lleva del aire acondicionado, de las bombas, que eso es muy importante. Para mí, representante, de alguna manera, yo también pienso en, el, en, el, en las garantías post porque eso es importante para mí, y para mi cliente también, no es nada más vender una embarcación, sino pues darle el, el, el, el soporte de parte nuestra para poder, pues igual que yo cuando llego a algún lugar, no y me gustaría que me atendieran así, de la misma manera atendemos a nuestros clientes. Entonces, conozco el barco, conozco el catamarán, y digo, wow O sea, sí, sí, me, sí me sorprendió, ¿sabes? Me, me, me dio el, el, el, el, el, este, pues, el decir, bueno, pues a ver, ahora sí, denme los precios, ¿no? ahora sí necesito saber lo que sigue como un distribuidor, no, para ver que si estamos en, en, en range en, en, en, en, pues en un precio mercado ¿no? eh, qué hay de competencia bueno, todo eso lo estudiamos por lo menos nosotros sí lo hacemos en nuestro país para ver si podemos realmente llegar a, a vender pues, qué ese es el negocio de nosotros al final del día y cuando me llega la lista de precios también digo, wow, pues también está interesante, también está interesante y así fue como, como comenzamos eh, esta historia con Aquila. La verdad, digo, no es porque ustedes son Aquila también, no, no no vaya, como les digo a todos mis clientes, yo les, les voy a decir la realidad y la verdad, y si no me compran, bueno, pues ni modo, ya habrá un día que me, me compren en el camino, y bueno, pues, mientras sea un honesto, yo creo que le va bien, ¿no? Eh, me han dado muy buen servicio, la realidad, me han nos han eh, eh, dado el soporte que necesitamos de parte de la fábrica, no nada más ustedes son distribuidores también, yo sé pero bueno, nos han dado el soporte nos han dado, eh, están, están a, a, atrás de nosotros para ver qué necesitamos, de alguna manera es importante también mencionar que, que la, la retroalimentación de parte de nosotros como distribuidores en base a, a una modificación que pueda ser eh, buena para X modelo, pues eh, la escuchan, ¿sabes? O sea, eso muchas fábricas no lo hacen, muchas fábricas dicen, no, no, no, nosotros tenemos los diseñadores, y sabemos cómo se construyen los barcos, y, y como diciendo, tú no sabes de barcos, no tú, que al final los clientes son los que te retroalimentan, aquí también, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy buena, la verdad es que eh, es una muy buena marca, eh, con estos modelos nuevos que, que también, están bastante interesantes. Para mí es mucho más interés, obviamente, vender barcos grandes. Nosotros normalmente vendemos un poquito más grandes de, de, de tamaño. Y, y, y bueno, con todo esto que está sucediendo, la verdad es que lo veo muy bueno. A pesar de lo que esté pasando en el planeta hoy en día. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. subiste la, la calidad de los barcos y, y, y las partes que tienen en los barcos? Porque todos son de marca sean los motores, en la planta, uh, todos todo los, los electrónicos, son cosas que son de marca, no son cosas que son que no vas a poder de, de poner de servicio. Oye, ustedes han tenido buenas ventas con el 36, ¿por qué crees que ese 36 se ha vendido tanto y, y qué es lo que les atraje a la gente en, en México? Eh, yo creo que son varias cosas. Primero es eh, el, como te dije, el, tama el tamaño de la embarcación es muy bueno eh, el que tú puedas subir eh, 24 o 25 personas cómodas en una embarcación de 36 pies pues es, a mí me lo dices así en un monocasco y es imposible, o sea no caben no, no caben cómodamente, o sea sí a lo mejor apretados durante no pero cómodamente ir andando con una, con una embarcación de entrada pues eso es un plus, ¿no? Número dos, eh, yo creo que, fíjate que el segundo cliente que le vendimos, el, el segundo 36, que más bien el tercero, perdón, el tercero, esta persona la quedamos de ver en, en Florida, en sus oficinas allá, y ustedes también representan eh, C-Ray, entonces él estaba entre un C-Ray del mismo tamaño y esta, el Aquila, ¿no? Entonces al final yo le mando siempre... Eh, pues la comparativa de lo que están buscando también para que ellos vean y comparen realmente a lo mejor cosas que, que el cliente ni siquiera toma en cuenta, ¿no? Entonces, llegamos allá, él nos subimos primero a la Sea Ray, muy bonita, muy buena calidad, es una embarcación para mi gusto también de buena calidad, pero cuando nos subimos al, al, al Aquila, inmediatamente me volteó a ver y con su cara me dijo todo. O sea, la verdad es que no me tuvo que decir absolutamente nada en ese, en ese momento. Se hicimos un C-Trial, hicimos obviamente. Él también eh, eh, hizo lo que yo hago normalmente porque yo se los recomiendo a los clientes que lo hagan, ¿no? Mira, asómate en la sentina, asómate en la parte donde está terminada, eh, pues, que no terminan algunas fábricas, ciertas áreas, donde te das cuenta de un poquito más de la calidad de un producto. Eh, sí. los cerrajes, todo esto que platicaba ya, ¿no? Entonces él se empezó a dar cuenta de todo eso, ¿no? Y, y, y hicimos el Sea Trial súper bien, una embarcación que se desliza, que navega, que corta la ola muy bien, que no te salpica en la parte de arriba la ola, eh, bueno, yo creo que cuando has navegado en embarcaciones no importa el tamaño que sea, de alguna manera eh, ves, ves, ves, sientes más que ves, ¿no? Sientes el, el, el cómo navega una embarcación, es que navega muy bien, tiene una autonomía buenísima, que ese es otro plus que yo le veo también, versus un monocasco. Eh, y bueno, el cliente se subió se bajó de la embarcación y me dijo, Jorge, no hay que ver nada más. O sea, tenía una cita al día siguiente con la gente de C-Ray y me dijo, pues voy a ir porque soy una persona decente, pero no hay que ver nada más, ¿no? Entonces, eso a mí me dice mucho, me dice todo, me dijo todo de la embarcación todo lo que yo pensaba que, que, que, que este, como, como distribuidor eh, iba, iba a, a tomar en cuenta un cliente. no. Entonces, al final del día eso eh, pues, es un plus para, para, para mí, también como distribuidor y como marca, porque, porque le estoy dando un producto distinto a, mi, a mis clientes. Eso la gente hoy en día es lo que busca, yo creo. Eh, busca la innovación también, busca el diseño distinto, busca eh, tamaños, eh, opciones diferentes, entonces yo creo que esta es una evolución que, que al final del día es positiva para mí, para toda la industria porque eh, hace que las otras marcas también de alguna manera pues, haya innovación, o haya cambios y todo este rollo, entonces eh, yo estoy feliz, nosotros estamos feliz con Aquila, la verdad es que eh, ahora nos toca vivir un tema mundial que bueno, pues yo siempre digo pues esto también va a pasar no? esto es algo este, que no lo tomamos en cuenta nunca, nadie creo que en el mundo, pero también va a pasar y la gente va a seguir navegando y la gente eh, va a seguir conviviendo y la gente va a seguir comprando al final del día, sí, a lo mejor en esta época un poco menos de lo normal pero al final del día creo que se va a estabilizar y, y vamos a seguir vendiendo. Seguro. Una de, la, una de las mejores cosas que puedes hacer es estar en el, en el mar. Una de las, eso lo platicamos con, con mi staff en, en, a principios de la semana. no Eso es un, un plus eh, también para nosotros y para nuestros clientes estar en una zona donde nadie te va a contagiar. Sí, Vas a poder hacer algo que te encante. Sí, Vas a tener tu distancia de barco a barco de alguna manera y la gente va a tomar una opción este, a lo mejor alguien que no ha comprado nunca una embarcación, pues bueno si tengo el dinero, pues si puedo hacer esta actividad nueva, lo voy a hacer no sí, pues yo digo que es un plus también por supuesto. Sí. Jorge, empezaste a hablar de la innovación y los otros productos que tiene Aquila, acaban de anunciar dos barcos nuevos, uno de 54 pies, también tenemos uno de 44 y uno de 70 pies, ¿tú crees que hay mercado en, en México para eso? Por supuesto, sin lugar a dudas sin lugar a duda eh, mi, mi mercado, el, el territorio y, y no nada más yo creo México, yo creo que es, es a nivel eh, Latinoamérica eh, nosotros tenemos algunos clientes también en Latinoamérica no nada más en México con el tipo de producto con, la, con el diseño tan bonito que sacó, con estos espacios tan grandes, eh, con estas alturas que también este, el cliente se da cuenta no cuando entras ya, estamos hablando de una embarcación de eh, 55, 54 pies o un barquito ya de 70 pies, ya estamos hablando de algo un poquito más grande, ya la gente se pone a ver eh, la, la altura, este, la calidad de los, de los, de eh, de lo que tiene adentro, de las maderas, de los pisos, de los cerrajes, igual, de, de igual manera, de las alfombras, eh, los diseños tan, tan bonitos y las combinaciones que están haciendo también eh, y, y, y el precio, y dices, wow, esto a lo mejor no lo había tomado en, en cuenta y no lo tenía en el radar, pero si comparamos versus metros cuadrados o metros cúbicos habitables de esta embarcación de 54 con, contra un 65-70, que es más o menos la, la comparativa en cuanto a precio, pues está bastante considerado, o sea, yo lo consideraría muy buena opción también. Entonces, eh, definitivamente es un producto muy bueno para mi punto de vista, eh, y yo creo que el cliente va a tener una, una, una opción más en el mercado, eso, es, eso te digo es buenísimo porque eh, tener una, una marca que hoy en día ya llevan muchos años, no es una marca nueva como, fíjate que casualmente el día de ayer estaba con una eh, conferencia con, con, mis, con mi gente y, y ponemos toda esa comparativa no a, comparamos aquí la contra muchas marcas que hay hemos visto tres, tres marcas nuevas que están innovando en el tema de, de catamaranes de power, pero son marcas oh, nuevas. O sea, ustedes, nosotros ya aquí, la llevamos un avance de, de, de, de probar un casco, de ver la autonomía, el performance, de cambiar eh, lo que tenemos que cambiar y todo esto, con esas marcas nuevas. Que la realidad es que yo no le recomendaría comparar a un cliente una marca nueva, la, la verdad. Yo no representaría una marca nueva de cierta manera, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. No voy a probar. O sea, para que mi barco el día de mañana cueste la cuarta parte de lo que cuesta, digo, el mercado, hasta en eso, eh, los clientes se dan cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto va a valer mi barco después de que yo lo quiera vender? Entonces, son temas que, que a lo mejor muchos brokers o mucha gente que está en la industria no lo toma en cuenta con nuestros clientes y nosotros sí en todas las marcas que representamos, son nada más Aquila, y eso es un plus porque hemos visto también el precio reventa que está bastante bien, o sea, digo, todo se deprecia, todos los carros todo lo que compres nuevo ya sabemos, pero, pero no se deprecia como se deprecian otras marcas y eso es muy bueno. Sí, están aguantando el precio, bien, bien, bien Te digo algo, para mis clientes latinoamericanos un, un, un este es realmente algo que pesa con la marca, independientemente de que la marca tiene un diseñador, tiene un agente, un departamento que se encarga en diseñar los barcos, ¿no? Sí. Tiene una ingeniería que se encarga en diseñar la ingeniería de los barcos. O sea, hay un background de, de ese, un soporte de, de, de expertos que hacen todo eso. Aparte, eh, Marine Max, que representa X número de marcas en Estados Unidos, para mí, como vendedor latinoamericano, de alguna manera me da un soporte que ustedes están representando una marca que, que al final ustedes están poniendo la cara. Eso a mí me dice mucho y eso a mis clientes también les dice mucho porque yo les digo, mira, imagínate, si fuera una mala marca... ¿tú crees que Marine Max, una empresa muy grande en Estados Unidos, la representaría con un problema de garantías mayor y que se metieran en un rollo de que se le partiera un barco, que tuvieran el yelco de a perder, no sé, cosas que suceden en la industria, sí. entonces de alguna manera, pues eso es un plus también para nosotros eso sí, es un plus es, muy grande ¿no? eso es un buen punto, sí, Marine Max que es el distribuidor más grande del mundo, con todas las no, marcas no, no, no. como Boston Whaler Azimuth, todas, todas las marcas esas grandes de, de lujo Claro. Eh, Jorge, de, si tú tuvieras que coger una de las características más importantes o que es distinta de Aquila a los otros catamaranes, ¿qué sería? Eh, el diseño, Raúl. Yo creo que el, si, si me pondrías una, una palabra de, de Aquila, eh, bueno, tendría dos palabras. Tendría dos palabras. El diseño y el performance, igual. Este, eh, estéticamente hablando, Perdón, es como cuando, siempre lo comparo yo con los autos, ¿no? Cuando alguien me ha comprado un auto, bueno, pues tú tienes diferentes marcas, diferentes calidades, eh, diferentes precios, obviamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, que, me, que a mi vista, que me guste un, un auto, pues lo veo de todos los ángulos. ¿me explico? Yo le doy la vuelta y lo veo de la parte de atrás, de adelante, de enfrente, de arriba, ¿no? Eh, los rines, ¿no? Es lo mismo en una embarcación, al final. Es lo mismo, tiene que tener un look, para mi punto de vista, eh, bonito, este, tiene algunas líneas agresivas, alguna, alguna cosa este, distinta a todas las demás marcas, ¿no? De alguna manera eso creo yo se distingue de, de aquí la de otras marcas que son un poquito más conservadoras, para mi punto de vista, también bonitas, pero esa, esas líneas que hacen que se vea el barco, eso, como más llamativo, más agresivo, más este, sólido, ¿no? Como más... Eso a mí me gusta, ¿no? Como, como yo, Jorge eh, Moreno, pero eh, yo creo que eso lo ven también al final del día los clientes allá afuera, ¿no? Eh, sí. El performance, yo he hablado del performance, obviamente, eh, de todos los catamaranes o de la mayoría, no puedo generalizar todos, pero la mayoría de las marcas hoy en día están invirtiendo en, en, en, en innovación, en, en ver... Eh, diferentes ángulos de los cascos para que la ola corte mejor para que tenga un mayor alcance para que tenga más velocidad bla bla bla yo veo que Aquila hoy en día está invirtiendo en eso y para mí eso me, me dice mucho como distribuidor por lo mismo se lo se lo comparto a mis clientes no eh, esas ese, ese foil fue que pusieron en el 36 para que la el performance de la embarcación sea mayor bueno eso lo pudieran o no lo pudieran hacer ¿sabes? o sea sí, sí. eso me dice a mí mucho también y lo mismo están haciendo con los grandes entonces eh, eso, eso es una evolución que todas las marcas creo que deberían de tener como número uno en su, en su goal así como vender pues también ir cambiando ¿no? diseños y performance y todo esto porque el mercado allá arriba allá afuera perdón lo está exigiendo o sea lo lo ve, lo ven con algunas marcas no todas, entonces eso a mí me gusta de que Sí, ¿No? sí, el fuego ese es increíble y también te ahorra como 30% de consumo. De consume, combustible, correcto. Sí, correcto. Sí, increíble. Jorge, si alguien quiere obtener más información de YAT Cancún, ¿dónde, dónde pueden comunicarse sí. con ustedes? En nuestra página es www.yatcancún YAT, como YAT en inglés, Y-A-C-H-T com o al eh, 998 998 8530639 eh, cualquiera de los dos eh, en la página de internet, ahí ven todos los productos estamos obviamente con Aquila eh, pero eh, o oh, en la página de Aquila directamente también sí. la página de Aquila tiene Aquila no, sí, aquilabots.com aquilabots.com y mm -hmm. pueden encontrar el, el, el dealer o el distribuidor en su país correcto, correcto okay. muchas gracias Jorge, algo más que quiera decir yo invitaría pues, a toda la gente que va a comprar una embarcación que, que haga esto que, que hago yo, ¿no? que hago yo como distribuidor cuando busco una marca y las diferencias y todo esto, que vea calidades, obviamente, que se, que se fije en cosas, a lo mejor que no te fijas normalmente, no nada más en el look de la embarcación, sino que vea diferentes... Eh, calidades de aceros, de la madera los grosores de la madera, luego te das cuenta los herrajes dentro de las mismas chapas de la madera eh, obviamente en, los, en los, todos los interiores en cuanto a marcas de aires acondicionados motores obviamente pero sobre todo la calidad que estás comprando, ¿no? eso, eso yo creo que cu cuenta mucho, así como cualquier auto que vayas a comprar pues ves la calidad al final del día y también tomar en cuenta el background que hay atrás de la marca, no nada más comprar algo porque está barato, ¿no? Porque eh, sí, es bien cierto que lo barato sale caro al final del día, ¿no? Porque, eh, no estoy diciendo que aquí la sea caro, la realidad es que no. Estamos en un precio muy, muy razonable en el mercado y creo que tenemos productos únicos también. Eh, y poco a poco vamos a tener, creo que más competencia, que nos, eso nos va a hacer todavía mejores, ¿no? Este, sí. Es lo que le recomendaría a la gente. No, muchas gracias, es verdad. Todo lo que has dicho es verdad. Muchísimas gracias Jorge por tu... Gracias, Raúl, movimiento. y nos hablamos. Te veo en el próximo apoyo. Seguro. Primero Dios. Gracias. Jorge. Chao. Chao.